a la aplicación del concepto de la cibernética de segundo orden, porque si bien es cierto, pues la manera como está presentado es una manera bastante tecnocientífica, el, el entendido que si sirve para algo, como una aplicación a pues vale. Entonces, como la cibernética de segundo orden es un asunto que pareciera que no tiene aplicaciones tecnocientíficas, entonces que quedaría como rezagada. Pero el, el asunto de hacer un llamado de que el observador participe, que realmente participar en los fenómenos, pues tiene toda la implicación del caso y solamente permite construir la conciencia sobre la ciencia la posición subjetiva que tiene el observador sobre el, el acto científico no es en realidad, la objetividad, el acto epistemológico sino es el sujeto tenerlo en cuenta dentro del proceso de, de conformación de la ciencia pero para eso si no lo mide en esas estructuras, uno en el sentido de que una ciencia ciencias dudas y estructuras ese concepto por un lado y para ser del espíritu por una vez de las plantas vamos por el otro lado, pues entonces qué ha con la más parado. entonces, para ser dentro de las ciencias sociales estamos entrando con los abuelitos mientras que la complejidad que está en el campo ya de las aplicaciones tecnocientíficas entonces sí tiene toda la vida en el caso entonces creo que la complejidad sí. tiene que lograr hacer esto, ¿no? este acercamiento sí. Sino, entonces seguimos nosotros separando las dos disciplinas y cada una pues por su lado construirá conocimiento sí. pues estoy, estoy de acuerdo que, que es muy relevante el aspecto metodológico digamos de, de filosofía de la ciencia considerar todos pues, estos aspectos que Digamos, eh, se, se, se cuestionaron en, en la cibernética, y, y pues, sí, yo creo que es muy presuntuoso de las ciencias, eh, digamos, eh, pues no sé si llamarlo discriminar a, a, a la gente que, que estudia digamos, teoría de la ciencia, ¿no? o sea, que estudia la manera en la que ellos hacen ciencia, eh, que yo creo que es muy relevante porque también muchas veces sucede. Y, científicos más, eh, que se consideran más, más puros y demás, y muchas veces, eh, si uno se fija con cuidado, pues sus estudios eh, son guiados por sus valores morales o aspectos subjetivos Entonces, eh, el decir que las conclusiones a las que ellos llegan son, están probadas científicamente mientras solo esas conclusiones dependen mucho de las presuposiciones que ellos ya tenían, eh, pues es un error metodológico muy grave. Sí, estamos pues, muy de acuerdo con eso, porque había que intentar herméuticamente preguntarle a preguntar, Isa qué estaba pensando cuando estaba el proyecto con no? Y sí. eh, cuando eso viene suelta a entonces eh, el poder político que está detrás de la toma de decisión, si ese elemento subjetivo no determina en el acontecimiento de la construcción de la ciencia contemporánea, sí. Creo que es una complejidad que poner el dedo. No, simplemente era para aportar algo y es con relación a, al, al modelo de desarrollo. O sea, el, el mundo gira hacia donde quiere, hacia donde quiere que gire, eh, quiere que gire eh, los, las relaciones de poder. En ese momento las relaciones de poder eh, perdieron las políticas, perdieron una audiencia y, y las económicas están eh, con, mayor, con mayor auge pues, dirigiendo todos los destinos del, del mundo. Entonces... En ese sentido simplemente es revisar qué es lo, qué es lo que ha pasado y, y, y darle como a un vuelco o tratar de darle vuelco a ese modelo del desarrollo local, que es lo que, lo que muchos estamos tratando de hacer y es no, no diciendo, como dice la complejidad, igual a la complejidad, no diciendo que el, el reduccionismo eh, no vale y, eh, y eso le pasa ahora a muchos eh, sociólogos, politólogos o, o, o, o pues, más sociólogos y, antropólogos sociales que dicen que ya los economistas y los politólogos perdieron el año y que ahora es la época de, del ambiente y de lo sociocultural, pero entonces eso no, no va tan pues no, no, uno no puede decir que, que por el hecho de no haber hecho las cosas bien no fue un juego simplemente son roles y dependiendo del rol que uno le dé a, a lo sociopolítico o a lo económico es que podemos lograr un desarrollo pero teniendo claras metas hacia dónde quiere ir el desarrollo educar por ejemplo de una comunidad de una región, de una ciudad. Entonces, más, más es como por ahí, me parece, que sí. es interpretar por qué ha sido, qué ha sido esa estructura piramidal, por qué esa pirámide se puede revertir y no necesariamente tiene que ser pirámide, sino una serie de interacciones sí. con roles y con diferenciados. Así es, sí. sí, estoy de acuerdo. también porque no se preocupen en economía o política, pues estamos conscientes de, de muchos defectos de, de los distintos modelos pero no sabemos exactamente cuál es el, el adecuado porque algunos países que tienen modelos económicos digamos, más, más eficientes o sea, digamos Escandinavia con, con socialismo democrático y demás eh, digamos, las condiciones que ellos tienen no se pueden aplicar a otros países con, con poblaciones mucho, mucho mayores con niveles de desigualdad, de analfabetismo y demás ¿no? con, con problemas sociales que precisamente son los que no permiten llegar a ese estado. Entonces, creo que no es sólo eh, pues, la deficiencia de los modelos actuales, sino que no sabemos cuáles son las resultados. De después de la crisis de, de, de hace algunos años en Estados Unidos, pues muchos economistas, bueno, como que hubo tres campos de economistas, los que dijeron, bueno, ya la economía que tenemos no sirve para nada, los que pensaban, bueno, necesita ligeros ajustes y con eso ya va a seguir funcionando. Y los necios que, <ríe> que creen que los modelos que, que, que manejan, que, digamos, que los datos eh, que, no, que no son consistentes, eh, pues siguen creyendo que, que son válidos. Entonces, eh, el problema es que precisamente no, no se ha encontrado un modelo económico que, que pueda responder, pero finalmente la dinámica misma de las economías, de las políticas, pues sigue explorando, pues tarde o temprano se va, se, digamos, se está encontrando de manera un poco torpe, digamos, eh, configuraciones que, que van beneficiando de alguna u otra manera a, a ciertos actores. Entonces, eh, creo, creo que sí, mientras logramos una mayor integración eh, social, global, eh, esto nos va a poder ir permitiendo desarrollar sociedades un poco más ¿no? democráticas, justas, o poco equitativas eh, sin, sin, sin tanta dominación de pequeños grupos de poder que digamos, es, eh, eso también tiene que ver un poco con el control ¿no? si la sociedad se empieza a volver demasiado compleja pues entonces eh, un pequeño grupo de personas no la puede controlar entonces, al salirse del control, la sociedad empieza a asumir su propio control, se empieza a autoorganizar. Entonces, eh, eso nos permite hacer una transición a sociedades que sirven para el beneficio de los pocos, que controlan la sociedad, al beneficio de la mayoría que son los que la controlan. Es, es un cambio de, de, de control. Eh. Con respecto a la variedad aquí, o a, este, a este término, se me semeja mucho a la, la, la teoría de la, de la selección natural y de ahí, ahí comprendo yo cómo un sistema complejo se puede adaptar, pero si me pregunto poco a lo social, yo no comprendo cómo un sistema complejo social capta esa variabilidad o esa variedad y después como que la tiene en la memoria para sí. darse a un nuevo cambio ¿vale? siguiendo sí, sí. Bueno, sí. Sí, sí, sí, el ejemplo de los sistemas políticos imagínense un, un estado eh, reprimido con, con una dictadura entonces eh, el... la dictadura trata de controlar la sociedad entonces para poder controlar necesita responder a Todas las acciones que la sociedad pueda tomar. ¿no? Entonces, va a tratar de encarcelar a los líderes para que no organicen, para a reprimir a las manifestaciones, va a premiar a la gente que delate a los inconformes, eh, va a. digamos, hay muchas maneras en las que una dictadura puede promover su, su control sobre la sociedad, pero en el momento en que la sociedad empieza a tener una complejidad mayor, una variedad mayor de acciones a las que la dictadura puede responder. Digamos, eso también depende de, de qué tan eh, compleja sea la dictadura. Si es una dictadura muy eficiente, pues todo va a poder reprimir a toda esa variedad. Pues, si es una sociedad muy inerta, pues entonces con una dictadura muy débil pues, va, a poder, va a ser suficiente para reprimir. Entonces no es un valor absoluto, sino que es la, la proporción pero en el momento en que la sociedad empieza a adquirir una, una capacidad mayor de, de acción pues entonces el, el gobierno no va a poder reprimir eh, toda, toda esta variedad de acciones y es cuando empieza a perder el control entonces en el momento en el que ya no puede con, con todas esas configuraciones es cuando pierde el poder Entonces eso responde como a unos lineamientos, como a unos esquemas hechos por, los, por un sistema, por, en este caso por parte responde a eso ¿Qué? Sí, pero digamos, visto desde, desde, desde este punto de vista abstracto, abstrayendo lo del sustrato, pues entonces eh, no necesitamos meter digamos, las pasiones políticas de si estoy a favor, estoy en contra, estoy de, si de derecha, de izquierda. Eh, entonces, simplemente digo, ah, pues hay tantas acciones que pueden tomar este, este sistema controlado y tantas acciones que puede tomar mi controlador. Entonces, para que el control pueda controlar lo controlado, necesita tener una variedad de acciones mayor a las situaciones que el controlado puede, puede ocurrir. Y entonces sí, se puede aplicar a sistemas sociales, sistemas biológicos, sistemas tecnológicos. Me gustaría decir, Juan, que no se a Es último que se dice, cómo sacar las opciones políticas de es como difícil, ¿no? Entonces, la dinámica social, para hacerlo como un matemático y que la cosa funcione socialmente. Pero, bueno, ya es más inquietud dentro de este diálogo que se viene haciendo desde el UNAM y en esta revisión de los grupos de investigación y de la agencia de la red eh, ¿podría decirse que hay mayor peso en desarrollos en Europa en estas temáticas que en otros países del mundo? Sí eh, No sé si sea por cuestiones eh, o sea, un tanto históricas eh, Bueno, para empezar el... Eh, el nivel de investigación en Europa pues, siempre ha sido muy elevado eh, pero sí es cierto que afecta mucho cómo las agencias que, que financian proyectos van guiando las líneas de investigación porque en Estados Unidos la, la National Science Foundation funda proyectos de complejidad con no sé, pocos millones de euros y la Comunidad Europea, no sé, varios órdenes de magnitud más, entonces eso motiva que la gente diga yo estoy haciendo complejidad y ya que dicen yo estoy haciendo complejidad se pues empezaron a organizar por ejemplo la, la sociedad de, primera la Sociedad Europea de Sistemas Complejos el taller Sociedad Mundial pero pues principalmente está formado por europeos eh, hay una conferencia anual de sistemas complejos en Europa en Estados Unidos también hay pero en Europa es mucho más dinámica se empieza a involucrar más gente eh, ahorita la, la Comunidad Europea eh, está por aprobar un proyecto nodriza lo llaman a 10 años eh, no recuerdo cuántos billones de euros son pero es pues una cantidad inmensa para muchos, muchos proyectos en complejidad entonces por un lado es, es la, la política digamos, la, la visión europea que, que, que tienen que están apostando a la complejidad que en otras partes no se ha dado y también los pues, que tienen los recursos en China también han empezado a digamos, a, a invertir no somos sobre complejidad, todas las áreas. Eh, sin embargo, como que todavía no se ha permeado al exterior qué es lo que están haciendo. Aquí. Eh, de repente ya, ya van a decir, ah, ya resolvimos el problema de diabetes y nos vamos a sacar así Pues díganos cómo decía. Bien, les agradecemos entonces por la atención a esta jornada y los esperamos mañana a las 9 de la mañana en el Salón Azul. Estamos empezando puntual, entonces les agradecemos también. Y sincronización. Entonces, los eh, dejo con Carlos para que continúen. a ver un poco más de aplicaciones eh, sobre distintas áreas que, que se pueden beneficiar eh, sobre la comunidad de sistemas complejos, digamos, para que queden un poco más claros los conceptos que, que vimos ayer. Y, bueno, vamos a empezar con sincronización, que, digamos, también tiene un, un gran componente teórico, eh, pero también... Entonces, eh, vamos a ver un poco sobre la historia de, de cómo se ha estudiado la sincronización, osciladores, eh, sincronización en general. Entonces, eh, la sincronización se, se empezó a estudiar este Christian Hugues en el siglo XVII, eh, era un físico, bueno, astrónomo, eh, vivía en Países Bajos y, digamos, era un de minutos de Lagrange digamos, tuvo muchas contribuciones a la, a la física, a la astronomía, y, y, y también eh, fue, fue quien, quien inventó el reloj de péndulo. En esa época era muy importante tratar de mantener el, el tiempo, porque, eh, de, de, digamos, no solo para poder sincronizar eh, distintas horas, porque digamos, la velocidad de transporte todavía eh, no meditaba tanto que, que distintas, distintas ciudades. Estuvieran sincronizadas. Eh, pues, digamos, eso fue hasta el tiempo de la revolución industrial, donde el transporte en ferrocarril ya meditaba que digamos, en Londres y en Liverpool vayan la misma hora. Eh, también con transacciones eh, de bolsa y demás, cuando empezó a haber telégrafos y demás. Pero digamos, en el siglo XVII eso, eso no era no relevante. Pero lo que era muy relevante para eh, mantener el tiempo era, era para la navegación. Porque, digamos, eh, con la navegación era relativamente fácil, eh, digamos, con, con el cielo, con las estrellas, eh, calcular la, la, la, longitud, eh, perdón, la, la latitud, digamos que qué en a norte, qué tan sur eh, se encuentra un en barco, pero la, la longitud eh, esa, esa no era fácil de calcular, sino, sino un reloj. Entonces, eh, pues bueno, había un gran esfuerzo de, especialmente en, la, en los imperios eh, con, con comercio naval, Inglaterra, Holanda, eh, Portugal, para, para tener un, un mecanismo seguro de, de, de medio tiempo. Entonces, había tropas de agua, troques de arena, y bueno, fue en el centro de Entonces, un día cayó enfermo y no tenía nada mejor que hacer eh, en, su, en su casa. Eh, tenía muchos relojes de péndulos y se dio cuenta que se empezaban a sincronizar. Entonces, eh, digamos, aunque empezaran los péndulos así, después de cierto momento empezaban a oscilar eh, de, de manera asíncrona. Entonces pues empezó a, a tratar de, de modelar esto matemáticamente. Y, y, y bueno, eh, digamos, con esto fue el, el primero que, que estudió de manera matemática los osciladores entonces, ¿qué es un oscilador? es eh, cualquier sistema que tenga un comportamiento periódico, esto quiere decir que después de cierto tiempo regresa al mismo estado digamos ¿no? eh, un reloj pues obviamente regresa a la misma hora, eh, cuando caminamos pues digamos tenemos una posición con la firma derecha adelante, después cambia la posición pues regresamos a la misma eh, posición con la firma derecha adelante entonces es, es otro ciclo. Sí. Entonces, eh, digamos, aquí se habla no solo de periodicidad en el tiempo, sino del espacio de estados, sino del espacio paz. Porque digamos, uno puede decir bueno, ya te moviste, ¿no? Pero lo que está considerando es simplemente el estado de las piernas, no, no, no el, la posición física. Entonces, digamos, eh, se puede ver de una manera muy abstracta para estudiar todo tipo de comportamientos con, con patrones en el tiempo. Bueno, eh, entonces... Eso también tiene mucho que ver con lo que veíamos ayer de atractores, digamos cualquier atractor eh, periódico eh, no, que, que, que sea un cíclico, cíclico, podemos verlo como un oscilador. Entonces, eh, -tienen, los atractores tienen una onda y una amplitud característica, que digamos son propiedades que se pueden medir, y también eh, tiene una propiedad que, que es que, que son estables. Que era lo que mencionábamos ayer con, con esta analogía de, de, de ver a los atractores como un valle, en el sentido de, de que eh, si, si yo empiezo eh, a, arriba del valle pues eh, con, con una pelotita, pues la pelotita va a rodar hacia abajo del valle. Eh, y, digamos, un tractor inestable sería empezar en la punta de una montaña, entonces ahí, si yo estoy ahí, pues no me caigo pero cualquier perturbación va a ser que me caiga a, a algún valle. Y, digamos, los osciladores tienen la propiedad de que son estables en el sentido de que tienen un, un ciclo característico y si no, los perturba tienden a regresar a ese mismo ciclo. Entonces, eh, hay muchos ejemplos de, de osciladores en la naturaleza. Uno, por ejemplo, son las células marcapaso del corazón, que tienen cier cierto... Ritmo, eh, también como mencionábamos ayer, este eh, ritmo aunque es característico, no es necesariamente regular, eh, pero van generando la activación de, de todas las células cardíacas para coordinar de manera organizada en, en los partidos cardíacos. Eh, también las células que secretan insulina en el páncreas eh, se pueden ver como si las... no. ¿Se escucha bien? Eh, también la, las redes neuronales en el cerebro y en la espina dorsal que controlan eh, digamos, patrones de locomoción también eh, pueden verse como, como osciladores eh, también eh, los circuitos que tienen que ver con la respiración, con la masticación digamos, tienen ciertos ciclos regulares, los ciclos circadianos eh, hay ejemplos de osciladores de insectos como brillos o luciérnagas algo más en detalle eh, también eh, por ejemplo después de un concierto en, en ciertos países eh, la gente empieza a sincronizar los aplausos no sé si es en Colombia que la ola es otra gente de sincronización eh, digamos en, el, en los aplausos por ejemplo o sea, acaba de tocar una orquesta empiezan todos a aplaudir y después empiezan a sincronizar y todos empiezan a perder. Y después se, se pierde la sincronización otra vez. Shush, y otra vez se vuelven a sincronizar. Eh, también en España eh, se, se da un fenómeno que, que se conoce como el botellón. Que, digamos, antes de, de la existencia de Twitter, los muchachos empezaban a mandar mensajes y decían: No, pues hay botellón hoy en tal plaza. Y pues. La policía, los vecinos no se esperaban nada, de repente les llegan 3.000 muchachos con fiesta, eh, bebida y baile a las 3 de la mañana. Entonces, digamos, esto, esto era un problema para los vecinos y para la ciudad. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Granada, determinaron, ah, pues este va a ser el lugar oficial para hacer botellón, por favor, ¿cómo les vayan a Hay un estacionamiento junto una otra pista, entonces ahí no hay vecinos, entonces digamos, era un lugar ya organizado desde fuera para que eh, no afectara a, a otras partes de la ciudad. Pero digamos, cuando todavía se autoorganizaba, pues no, no se sabía, digamos, pocas horas antes dónde se iban a juntar, si se iban a juntar, cuántos se iban a juntar. Entonces también puede verse un poco como como un ejemplo de, eh, perdón, de sincronización, que también podemos ver que está muy relacionado con, en muchos casos con la con autoorganización. Las, las eh, células marcapaso eh, se autoorganizan, eh, también la gente en el botellón, las luciérnagas, la gente aplaudiendo. Eh, esta sincronización se obtiene eh, por un con un fenómeno de autoorganización donde interacciones locales van contribuyendo a la sincronización global ahorita vamos a ver un ejemplo con un modelito de los CIRNES entonces eh, el tipo más común de, de sincronización es el acoplamiento de osciladores eh, si recuerdan osciladores es cualquier sistema con un comportamiento cíclico entonces si tenemos varios osciladores cada sistemita eh, va a tener un comportamiento cíclico y entonces eh, si se acoplan a estas oscilaciones podemos decir que hay sincronización entonces eh, digamos este es una, un, un tipo de sincronización digamos también podemos tener antisincronización ahorita cuando veamos pasos vamos a ver eh, cómo, cómo funciona esto entonces eh, por ejemplo las luciérnagas en, en los ríos del, del sureste asiático eh, se, se sincronizan de esta manera eh, una, una vez les, les muestro un modelito entonces cuando oscurece, las luciérnagas empiezan a parpadear de manera individual, pero después tienen mecanismos mediante los cuales empiezan a coordinarse, a sincronizarse, y después, de cierto tiempo, después de unas horas, árboles enteros están parpadeando al unísono. Y es tal intensidad de la luz que los pescadores usan, eh, eh, estas señales luminosas de las luciérnagas cuando están en el mar para, para regresar a, a los ríos eh, donde viven, y con bueno, este tipo de acoplamientos por pulsos. Entonces, aquí tenemos una simulación donde hay distintas luciérnagas que se están moviendo y empiezan a, a parpadear al principio de manera aleatoria, pero después tienen. Eh, empiezan a imitar el, el, el parpadeo de sus vecinos entonces si, si detectan que, que sus vecinos empiezan a parpadear eh, eh, entonces ellos re, reinician su, su, su oscilador el ciclo de su oscilador para que en el siguiente ciclo parpadeen juntos entonces si se fijan empiezan todos parpadeando de manera aleatoria y empiezan ya a emerger grupos de delusionales que, que están parpadeando juntos Aquí en esta gráfica se ve el, el número de, de luciérnagas que están parpadeando. Entonces, al, al principio pues es una distribución más o menos regular. Y aquí se empiezan a formar grupos de luciérnagas que parpadean al mismo tiempo. Y pues aquí también se ve cómo de repente muchas luciérnagas se pintan de amarillo, que quiere decir sí que están parpadeando. Y después se apagan. Digamos, esto lo, lo logran con un mecanismo muy simple. Cada, cada luciérnagar tiene... Un, un ciclo, un reloj y, eh, y una fase esta fase es que, en, en qué tiempo van a, a parpadear y, y entonces la manera en la que se sincronizan eh, bueno, hay, hay distintos métodos que se pueden utilizar para sincronizar y de, y de hecho las luciérnagas usan distintos métodos para sincronizarse distintas especies eh, pero por ejemplo uno es eh, en el momento en el que yo percibo eh, cierta intensidad de luz entonces yo me acoplo eh, en ciclo a, a, a de mis vecinos ¿no? entonces obviamente como hay distintas regiones de vecinos pues empiezan a competir distintas zonas ¿no? entonces por ejemplo eh, bueno, aquí, aquí no se ve porque se están moviendo mucho pero vamos a acelerar un poco más rápido esto para que veamos si convergen vamos a hacer la competencia hasta que hasta que ya todas las luciérnagas están coordinadas. Pero por ejemplo, si cambiamos este código para, para que las luciérnagas se muevan, vamos a ver qué pasa. No, porque al moverse las luciérnagas pueden transmitir información entonces si, si las luciernas no se están moviendo pues nada más pueden eh, coordinarse con sus vecinos pero digamos sus vecinos no, no van a cambiar entonces si sí, sí emerge cierta sincronización local pero no puede expandirse más allá de, de cierta distancia bueno entonces desde las matemáticas se han, se han modelado mucho eh, este tipo de, de, de sistemas eh, osciladores acoplados eh, y, y digamos obviamente en este tipo de sistemas las interacciones son esenciales ¿no? porque si uno no contempla las, las interacciones pues entonces uno no puede eh, decid, eh, coordinar a los distintos osciladores para que se puedan sincronizar entonces digamos, las matemáticas eh, de, de la sincronización pueden verse como un, un ejemplo claro de, de, de, de herramientas para, para modelar sistemas complejos eh, sin embargo no hay muchas eh, herramientas matemáticas y también no son precisamente las más sencillas bueno, hasta, hasta eh, recientemente eh, que, que permitan digamos, fácilmente aplicar eh, estas matemáticas de hace 30 años a, a otro tipo de sistemas. Eh, entonces, históricamente, bueno, este Poincaré contribuyó con, con la sección de Poincaré, que también eh, se, se utiliza para, para, para identificar eh, caos y fractales. Eh, Peskin fue el primero que estudió dos osciladores eh, acoplados, él estaba interesado en el modelado de células marcapaso y después eh, Miral y Estrogas probaron que, que este modelo de pesquín siempre se sincroniza cuando tenemos un número eh, arbitrario de, de osciladores aquí, acoplados entonces digamos fue de los primeros modelos que acoplaban eh, muchos osciladores y digamos aunque digamos, Hugo ya había tratado el problema también como que digamos, la, la necesidad de contemplar las interacciones y, y sistemas eh, dejó pues un poco olvidada eh, para, para la física el estudio de este tipo de sistemas pues hasta los 70s o eh, 80s y, y bueno también uno puede clasificar los patrones de, de, en redes de, de osciladores acoplados eh, puede haber eh, digamos una cerradura de fases que es cuando, cuando todos están en Digamos, eh, eh, cuando ya están acoplados. También para llegar a este acoplamiento hay cierto rompimiento de simetría. La simetría quiere decir que digamos, uno no puede distinguir, que es más o menos como empiezan las luciérnagas. Tod todas las luciérnagas tienen la misma probabilidad de disparar. Y al romperse la simetría, pues entonces se rompen esas probabilidades. ¿no? Las luciérnagas tienen una mayor probabilidad de disparar cuando otras luciérnagas, especialmente sus vecinos, están disparando. Entonces, eh, y, y, y, aunque la sincronización es un estado simétrico, este también puede ser reemplazado por estados no simétricos, que pueden llamarse como la eh, Entonces, por ejemplo, eh, cuando, cuando un animal está brincando, esto puede verse como, digamos, si vemos a las piernas como osciladores, pueden verse como en sincronía, porque los dos se mueven al mismo tiempo, pero cuando uno está caminando, están eh, en antisincronía, ¿no? eh, porque, digamos, cuando uno está adelante, la otra está atrás. Entonces, digamos, tienen, tienen las fases opuestas y es precisamente esta coordinación antisincrónica la que permite el, el movimiento en bípedos. En entonces por ejemplo aquí se ve una gráfica de, de distintos tipos de pasos por ejemplo un, un canguro que está brincando pero las, las dos piernas eh, digamos aquí se marcan en, en rojo y en verde pues están en, en sincronía entonces pues van arriba, abajo, arriba, abajo arriba, abajo pero los bípedos cuando caminamos, pues entonces eh, aquí la pierna, eh, bueno, una pierna está abajo, después la levantamos, y cuando levantamos una pierna, pues bajamos la otra para no caernos. Eh, digamos, cuando uno corre, pues también es una sincronía, aunque hay momentos en, en que las dos piernas están eh, en el aire. Y si tenemos más, más osciladores, pues tenemos que tener eh, tres en sincronía. O, o dos en sincronía y, eh, y uno con el doble de frecuencia, por ejemplo, una persona caminando con un bastón, eh, digamos, los, los pies van en sincronía y el bastón va eh, apoyando a cada paso. Eh, aquí tenemos tres eh, desfasados, con un desfase regular, y aquí, por ejemplo, tenemos dos en sincronía y uno libre. Entonces hay distintos tipos de, de coordinación que puede haber entre, entre osciladores. Entonces, digamos, la, la sincronía solo, solo es un tipo de, de esta coordinación, ¿no? que, que es, es antisincronía y hay distintas combinaciones. Entonces, eh, digamos, un, un tópico muy interesante de estudio es la sincronización neuronal. Digamos, la, la gente se preguntaba, digamos, hace, hace pocas décadas, bueno, ¿cómo se controla? las extremidades de, de un animal, hay, hay un reloj maestro, una, una neurona central que les dice exactamente cómo eh, desplazarse, digamos, hay, hay un control central, eh, y, digo aunque, aunque todavía hay <ríe> todavía debate al respecto, eh, hay, hay muchos ejemplos de, de animales que los mismos animales tienen distintos pasos, por ejemplo, los caballos pueden caminar, pueden trotar, eh, pueden galopar, y, y, ahorita les voy a mostrar unas gráficas, no sé, tienen más de 10 tipos distintos de pasos. Eh, entonces, necesitarían distintos generadores centrales de patrones para cada uno de estos pasos. Y, sin embargo, si asumimos que estos generadores de pasos son distribuidos, lo único que se necesita es la fuerza de acoplamiento entre estos osciladores para producir eh, los distintos pasos de manera autoorganizante. Digamos, en vez de cambiar el control central que le dice a cada extremidad, cuál es el, el, la oscilación que debe de tener podemos asumir que cada eh, extremidad tiene una oscilación y lo que vamos a cambiar son las interacciones y dependiendo de esas interacciones van a producir eh, de manera auto un patrón distinto entonces por ejemplo eh, es, es, son distintos pasos en, en caballos eh, bueno también hay otros animales que, que los producen entonces este es un trote caminando eh, donde eh, esta es la, la pierna izquierda trasera, izquierda delantera, eh, derecha delantera e izquierda, eh, y derecha trasera. Entonces vemos que eh, están, eh, digamos, las esquinas van en sincronía: la izquierda trasera con la delantera derecha y la izquierda trasera con la eh, izquierda delantera con la trasera derecha están acopladas y después por ejemplo está esta caminata de lado donde cada pierna tiene otra o, otra fase eh, el trote es parecida a esta pero hay eh, momentos en el que el caballo está eh, levantado con ninguna, con ninguna pala tocando el suelo eh, este es galope donde las, las patas eh, están eh, fuera de sincronía el, los perros también corren así. Eh, eh, bueno, otro tipo de galope. Eh, y, y, y digamos, es, es, es un poco como brinco, más o menos como brincan los conejos. Eh, pero, digamos, también hay, hay caballos que pueden correr así y, y perros también. Eh, que, que digamos, es las, las delanteras en sincronía y después las traseras en sincronía. Creo ¿no? que así, así. Eh, también algunos felinos corren así. Entonces, digamos, eh, se, se, se han calculado to, to las, todos los patrones posibles para cuadrúpedos, todos los tipos distintos de, de pasos que puede haber. Muchos de ellos si sí, sí se dan en, en, en animales, eh, particularmente en caballos. Entonces, pues aquí están los nombres que, pues, la verdad, como no conozco de, de arte ecuestre, pues no, no conozco las traducciones de, de estos nombres, ¿no? pero cada uno tiene nombre y cada uno puede describirse matemáticamente y, y, y, y bueno después eh, en, en los noventas el grupo de Randall Beer eh, desarrollaron un modelo computacional de un robot del de, de sistema nervioso de, de una cucaracha entonces, eh, digamos tiene seis patas, y, y lo que hicieron fue: eh, bueno, esta es una simulación de esa cucaracha Y básicamente, cada, cada pata tiene una, una pequeña red neuronal muy sencilla, que, que, que es esta, donde tiene un, una neurona marcapaso y se conecta a otras que, que tienen distinta, distintas funcionalidades. Eh, este es el, el movimiento de la, de la pata hacia atrás, el, el pie, el movimiento hacia adelante. Eh, después eh, cada uno de estos circuitos está eh, inhibiendo a sus vecinos entonces este, este nivel a este, a este y a este este nivel a este y a este y así. Eh, y, y así es como están acopladas entonces esto produce eh, moviendo solo un parámetro que es eh, la frecuencia de, de, de, de la set, eh, neuronas marca paso eh, produce distintos patrones que también se observan en, en canchas eh, vivas, ¿no? eh, que digamos aquí se ven las seis patas, <coughs> y simplemente hay que, hay que mover un solo parámetro y pues dan distintos tipos de, de caminata o de bode paso, eh, dependiendo de qué tan rápido eh, pulsen eh, estos marcapasos, pues dan eh, caminatas más, más o menos rápidas eh, o, o, o trotes y, y digamos siempre manteniendo al, al animal estable ¿no? si, si se cae el animal pues ya, ya no sirve y, y bueno eh, una pregunta interesante es bueno, todos esos osciladores que, que, que hemos visto pues tienen eh, la misma frecuencia, ¿no? todos tienen el mismo ciclo y lo único que hay que eh, coordinar sincronizar es la fase ¿no? todos tienen la misma duración pero también hay muchos osciladores que tienen frecuencias distintas que digamos unos tienen un ciclo de digamos 25 horas otros tienen un ciclo de 23 horas cómo pueden coordinarse eh, y entonces sí se puede hacer pero tienen que acoplarse de manera suficientemente fuerte entonces por ejemplo hay unos experimentos eh, interesantes con un tipo de algas que tienen un ciclo circadiano donde son bioluminiscentes en la noche eh, entonces eh, ellas se sincronizan no con comunicación entre ellas, sino tomando información del sol. Entonces, cada una tiene un ciclo distinto, pero cuando reciben información de que ah, es de día, entonces eh, se empiezan a apagar y eso reinicia su, su, su ciclo. Entonces, eh, se hizo un experimento donde se ponen a, a, a una luz tenue constante, en vez de tener digamos, 12 horas eh, con luz intensa y 12 horas en oscuridad, se ponen a luz T9-24 horas y entonces se, se empiezan a desacoplar eh, lentamente después de varios días porque digamos, no, no tienen esta señal externa. Y, y bueno, este Winfrey propuso un modelo de, de osciladores eh, de, de fases distintas eh, donde digamos pueden verse los osciladores como pelotitas que van dando vueltas alrededor de un círculo y las frecuencias distintas eh, simplemente se reflejan en la velocidad a la que, a la que dan la vuelta ¿no? entonces va a haber, va a haber unos que, que den vueltas más rápido y otros que den vueltas más lento entonces si queremos sincronizarlos pues todos tienen que tener la, la misma velocidad y esto se puede lograr también con interacciones locales eh, que digamos si si un oscilador trata de ir a la velocidad promedio de sus vecinos entonces si las fuerzas de acoplamiento son lo suficientemente grandes eh, entonces van a, van a poder sincronizarse van a poder acoplarse eh, pero esto no siempre no si la, si la varianza de las velocidades es demasiado fuerte no, no, no van a poder a, a, acoplarse y, y, y bueno eh, esto también puede tener algunas aplicaciones eh, que digamos también es similar un poco a, a, a modelos de formación de opiniones, ¿no? donde eh, digamos, se, se pregunta, bueno, ¿usted está a favor o en contra del aborto? ¿O por, ¿Por qué candidato votaría para el presidente? Entonces, eh, hay, hay muchos modelos que asumen que este, este tipo de opiniones pues, se van formando por los vecinos que no tienen, que es un poco como esto. Entonces, este, estas opiniones se pueden ir propagando de distintas maneras. Eh, por distintos canales, entonces eh, puede ser por amigos, eh, por, por medios donde hay una influencia masiva, que sería como el caso de las algas que tienen una señal externa que, digamos, alinea a todas, a, a todas las algas a, a una misma opinión o, digamos, a una misma sincronización. Eh, y bueno, ahora como tenemos redes sociales, eh, Twitter, Facebook, esto eh, ofrece una nueva vía de coordinación. Eh, que digamos, comple complejifica mucho más el, el, la formación de, de opiniones. Y, y bueno, eh, también hay otro modelo interesante, Kuramoto, que es de sincronización de osciladores acoplados. Y, y, y bueno, eh, antes de mostrarles un, un video de Steven Strogatz, que, que digamos, es de, de las figuras más reconocidas en la que eh, digamos de lo que... Hay, platiqué, espero que lo deje un poco más claro eh, eh, hemos visto que, que la sincronización es algo natural está presente en muchos sistemas pero pues es algo complejo, es distribuido y por lo tanto creo que es algo, algo muy interesante que estudiar, que tiene que estudiar desde el punto de vista de sistemas complejos porque uno no va a poder eh, encontrar un método de sincronización distribuida si uno no eh, estudia las interacciones cómo estas interacciones facilitan la autoorganización o no la sincronización del sistema entonces eh, t -t también digamos, hay, hay cuestiones relacionadas con, con aspectos más, más matemáticos como el movimiento de simetría que hay transiciones de fase, de una fase no ordenada, a una fase ordenada eh, y finalmente también para poder sincronizar un sistema eh, necesitamos que, que este sistema se adapte ¿no? se, se adapte a las condiciones eh, actuales ¿y por qué, por qué todos estos métodos eh, distribuidos son más eficientes que los centralizados porque finalmente uno no sabe exactamente en qué posición van a estar los osciladores si, eh, que uno quiera eh, sincronizar si supiéramos ah pues siempre van a empezar en esta posición entonces uno podría planar, pues eh, tomamos estas medidas para sincronizarlos a esta, a esta otra pero como siempre están variando de manera no previsible pues necesitamos, bueno es mucho más eficiente utilizar un método local distribuido, autoorganizante, para lograr autoorganización como sea en el corazón, como sea en el sistema nervioso, eh, y así se, se, se va a adaptar a, a distintas situaciones eh, de manera autónoma. Y bueno, aquí hay algunas referencias, y antes de pasar a las preguntas, les, les quiero mostrar este, este otro video. cómo SYNC conectado me que, por alguna razón, en Bastantes ejemplos de, de sincronía, ¿no? que también eh, pudimos ver cómo está relacionado con la autorrealización. También, eh, creo que después de lo que discutimos ayer, eh, se entiende un poco por qué solo hasta ahora se empiezan a entender este tipo de sistemas ¿no? como en este puente del milenio eh, se trató de predecir cuál, cuál iba a ser la, la dinámica del puente pero simplemente salieron interacciones que, que no eran esperadas pues vimos el resultado ¿no? ya, ya lo arreglaron entonces ya no se, se menea eh, y, y bueno también eh, más recientemente se, se ha relacionado este estudio de sincronía con un estudio de, de Cierto tipo de fenómenos que, que tienen, bueno, los llaman ráfagas, eh, en el sentido de que, así como hay fenómenos que ocurren, digamos, al mismo tiempo y tienen cierto ciclo, eh, hay muchos fenómenos que ocurren en ráfagas. Por ejemplo, eh, hay gente que puede decir, ah, pues yo mando, no sé, en promedio 20 correos electrónicos al día, o, o no sé, 10 tweets al día. Pero estos quiz no son espaciados homogéneamente, no, no es uno por hora. Eh, estos se dan por rápidas, de repente uno se sienta, va a interactuar con, con el sistema y pues manda muchos correos eh, a la misma velocidad. Y lo mismo se da con, con muchas, eh, muchos fenómenos. Eh, lo mismo se da en, en fenómenos de tráfico. que pues, Ya lo había mencionado que, por ejemplo, los vehículos no, no van... Eh, si tomamos eh, la frecuencia promedio digamos, de una vía, podemos medir, no sé, eh, 15 vehículos por minuto en promedio eh, que, que pasan por una calle eh, a cierta hora y podemos ver que a distintas horas se puede ver cambiando. Pero esto no quiere decir que cada minuto van a ir exactamente 15 vehículos. En un minuto van a ir, eh, no 5, sé, en otro minuto van a ir 30, en otro minuto van a ir 7 y entonces esto se estudia con, con, con ese concepto de, de ráfagas que es un poco, un poco relacionado con, con, con sincronía y, y bueno, antes de ir al receso no, no sé si hay alguna pregunta o comentario sí. yo tengo... bueno, ahí hablaban de, las, de la varianza de las frecuencias entonces yo quería saber si esa varianza de frecuencias se presenta en todos los osciladores o solamente eh, bueno, en, si hablamos por ejemplo de, de relojes, pues entonces ahí la, la, la varianza es, es mínima. ¿no? En, en sistemas biológicos, pues ahí sí hay cierta varianza. También muchas veces esta eh, varianza es despreciable, entonces pues uno, uno, uno la puede ignorar. Eh, pero finalmente, si sí, los mecanismos eh, robustos de sincronización eh, contemplan este, esta varianza de frecuencias y tratan de que todas las frecuencias se acoplen, no solo a la oscilación sino también a la vibración bueno, era eh, si podemos relacionar la sincronización de los sistemas con la selección natural, si uno no se adapta, se va a morir, y si se adapta, evoluciona y se sincroniza, entonces va a estar protegido eh, Bueno, como se mencionó en una de las pláticas en esta plática de Strogans, eh, la sincronía no siempre es buena, ¿no? del ejemplo de epilepsia donde el cerebro se está sincronizando. Eh, entonces, es, es también un poco lo, lo mismo que, que decíamos ayer, que no es necesariamente el, el caos o la complejidad o el, el orden, es bueno, depende mucho de, de la dinámica que se requiere para responder a alguna situación. Entonces, es cierto que la selección natural eh, puede promover mecanismos de sincronización como el caso de las luciérnagas, pero no sincronización porque la sincronización sea buena en sí sino porque este tipo de sincronización les permite tener una mayor probabilidad de atraer eh, a sus parejas pero como se mencionó, no todas las especies de lucianagas se sincronizan así entonces no es como que la, la solución eh, digamos que, que todos convergimos a la sincronización ¿Y un evento de caos siempre obliga a, a sincronización? Eh, no, eh, hay... Caos que no es sincronizado, y por ejemplo, las células marcapaso que se sincronizan entre ellas mismas, pero la frecuencia a la que se sincronizan no es regular. Entonces, ahí es un ejemplo de sincronización caótica. Eh, mi pregunta es: eh, ¿el por qué de, de los osciladores tienden a, a, a acoplar? ¿Sí? ¿Cuál es la razón de que todos tienen esa naturaleza? De, de eh, bueno, no es que todos los osciladores tengan esa naturaleza, si hay un mecanismo que facilita ese acoplamiento, pues entonces lo, lo hacen. Pero también uno podría preguntarse, bueno, ¿qué, ¿qué mecanismo podemos desarrollar para que se desacople? Entonces, por ejemplo, podríamos explorar un modelo similar de las luciérnagas y decir, si, bueno, eh, empecemos con las luciérnagas completamente acopladas que todas tengan la misma fase ¿qué mecanismo podemos hacer para que se empiecen a, a, a distribuir eh, de manera homogénea? que pueda haber casos donde eso sea más conveniente que haya una mejor distribución una distribución más homogénea de, de recursos o, o de alguna funcionalidad eh, entonces eh, no sé, por ejemplo en, en, en un ecosistema me puedo imaginar que Digamos, si, si todos los animales de una especie se juntan en un solo lugar, pues entonces no es lo más conveniente. Por ejemplo, una sincronía espacial eh, no es lo más conveniente porque, aunque haya mucha comida, se la van a acabar y probablemente no, no sea tanta como si todo se distribuye eh, en distintas fuentes de, de alimento. Y entonces, yo creo que a la larga va a ser eh, más benéfico para, para la especie que, que se distribuyan eh, para recolectar mejor las distintas fuentes. ¿no? Y bueno, eso también depende de las fuentes, porque si las fuentes son muy localizadas, pues entonces ahí sí conviene sincronizarse. Eh, que, que, bueno, en los ejemplos de los peces, de, de, los, de las aves, ahí eh, vemos cuándo, cuándo conviene, cuándo no conviene. Los insectos sociales, que bueno, los insectos que son sociales, explotan este tipo de coordinación, de sincronización, que, que muchas veces este drogas como que estira el concepto de sincronización para, para hablar de coordinación en general. Eh, hay muchos casos donde sí, sí conviene porque los recursos son muy limitados. También en, en Australia se forman parvadas de, de estos periquitos australianos, eh, que los pues en las casas, pero pues en, en, en la naturaleza eh, se forman parvadas de cientos, de miles de, de periquitos, eh, porque precisamente entre muchos pueden ir eh, encontrando la, las fuentes de comida de manera más eficiente. Y esto depende de la distribución de las fuentes de comida. Si hay una distribución homogénea, pues les conviene mejor distribuirse, y separarse como lo hacen algunas especies y si digamos hay más bien parches de comida que, que están muy aislados pues entonces les conviene mejor distribuirse en la exploración y una vez que encuentran, juntarse para aprovechar para esos recursos, digamos si hay pocos recursos y si de manera muy aislada pues entonces ya, ya tampoco les conviene. ¿Pensaremos? A... Cuando se habla de los comportamientos sociales de animales, o las pues bueno, lo que sea, esa palabra social quiere decir que estamos interpretando algo que es estrictamente biológico desde nuestro carácter de humanos, seres biológicos, pero culturales, porque yo quisiera resaltar que lo que nos hace verdaderamente humanos es la cultura. Sin embargo, um, y, y la frase es de Hannah en la condición humana, pero, pero yo, quisiera, yo quisiera precisar esto, o sea, tal como se presentan aquí las cosas, podríamos llegar a afirmar que los comportamientos sociales entre los humanos, sí. pues no son sociales, no terminarían siendo sociales, sino biológicos. Y entonces, cuando usted señala que los pescaditos no van en, en, ¿cómo se llama? En cardumen, porque quieran cooperar, sino para protegerse. O sí. sea, eh, unidos son más fuertes. Bueno, es un poco también lo que se, se busca en los grupos sociales. ¿no? Pero lo que prevalecería de una manera, eso sí, más clara y más evidente. Entre la gente, de ser todo esto cierto, o sea, es pura especulación. Por eso estoy pensando en voz alta, porque es que eso sí. me llama la atención. Es que no es de lo social a lo animal que trasladamos el esquema de pensamiento. Es un esquema de comportamiento que está presente en los animales y que de pronto está presente en nosotros porque somos seres pues, culturales, sí. pero biológicos. Yo estoy de acuerdo que, que, que es una cuestión de interpretación, en el sentido que en biología, pues a los grupos de animales se les llama sociedades. Eh, digamos en, en antropología se considera que las sociedades son las sociedades culturales. Pero digamos, si entendemos que en biología se usa el concepto social de, de manera más amplia para, para todo tipo de animales, creo que también lo he escuchado sociedades de plantas. Eh, entonces yo pues creo que no, no hay problema, no pero no sé, pues, otros ejemplos donde, donde ese tipo de, de interpretaciones pueden meter ruidos, por ejemplo, en el lenguaje, eh, hay gente que, que dice que el, que el lenguaje es lo que caracteriza a los humanos, pero las abejas también tienen lenguaje, las ballenas, los delfines, ¿sí? y entonces ahí ya se entran en los detalles de que bueno, cómo defines un lenguaje, Porque si su lenguaje no es tan complejo como el nuestro, de en las presentaciones y demás, y así tenían sintaxis, semántica y, y digamos eh, digamos es, es una discusión yo creo que un poco aparte de tratar de entender eh, cómo funcionan eh, los grupos de animales sociales a ver cuál es la diferencia entre, entre el hombre y los animales eh, o, o los objetos ¿no? porque por ejemplo yo también eh, jugando un poco con, con, con la interpretación por decir que es un sistema cognitivo no van a decir que es un sistema cognitivo, como si es una botella en que está bien. Bueno, eh, co cognición viene del latín conocer, quiere decir saber. Entonces, podemos decir que un sistema es cognitivo si sabe hacer algo. Pues esta botella sabe cómo caer. Ya, pues, es un sistema cognitivo. ¿Cómo sabe que es un factor externo que no hace caer? De, de, digamos, eh, o, o sea, estoy estirando la interpretación a, a niveles ridículos, ¿no? O sea, pero entonces, la pregunta es, bueno, ok, o sea, podemos llamarlo un sistema cognitivo, es útil, no para nada, no tiene buen sentido. Eh, entonces, creo que sí es muy útil hablar de, de calúmenes y barbadas como sociales, porque muchos comportamientos de los grupos de animales también se observan en, en grupos humanos, en multitudes. Entonces, eh, creo que ahí sí es...